Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos actualización eh, 1.14 La primera prueba común está por llegar Bien, todavía no llegó, pero es algo que pronto seguramente va a estar en nuestras PCs, en nuestras computadoras eh, Así, a bote pronto, por los temas que están tocando acá Me parece que se viene una buena actualización Y, y me, esto me estaría gustando bastante Vamos a ver qué nos dice aquí la gente de, de, de Wargaming en su video promocional eh, aquí en ShowTube. La prueba común de la actualización 1.14 está por comenzar. En ella encontrarán características nuevas que darán diversidad al juego y crearán nuevos objetivos para los jugadores. Un nuevo mapa, un nuevo modo, una nueva rama e impresiones de los jugadores sobre los vehículos rediseñados. Pero primero lo primero. El nuevo mapa, mapa, cuyo nombre provisional era Puerto Japonés, lleva bastante tiempo en desarrollo. Lo hemos pulido cuidadosamente y pasó por varias pruebas cerradas. Pero llegó la hora de su debut en la prueba común con un nuevo nombre, Puerto Seguro. Puerto Seguro. Me gusta. Desde el punto de vista del jugador, el mapa se puede dividir en varias zonas. El área de color verde es donde mapa hay abierto. más vegetación... Hay colinas y un puente que... Ligeros, medianos, eh, se van por esta zona. Desde luego que la zona de pesado y la de abajo. No te vayas con un progueto acá abajo porque te van a hacer recontrapollo. ...que conecta a los sectores este y oeste del mapa. Estas áreas de combate son ideales para escaramuzas entre vehículos veloces y ágiles que pueden aprovechar estas partes del terreno como cobertura. ¡Eh, ojo! Un buen torretero por ahí. El puerto tiene un muelle... Atracaderos de reparación, embarcaderos de comercio y muchos contenedores que sirven de cobertura para librar luchas posicionales. También hay un hangar para tanques pesados ágiles con torretas robustas, con el que pueden realizar ataques de flanqueo y que está protegido de la artillería. Eso te a decir, tiene un techo. La ahí cagó. Además de estas áreas, hay una zona oculta que tiene una... Fíjate que acá le está cubriendo el chasis a este, este es ahí es indestructible. ¿Dónde está? Es impo... Está mal postigual porque está en diagonal. Si alguno que esté de aquel lado te la da en la mejilla lateral y ahí te puede entrar. Lo pones de frente con la parte picuda, te la tiene que clavar justo en la punta por está. no sé, sea, es imposible. ¿verdad? Va a ser muy difícil bajar alguno que esté Y las explosivas hoy en día no son lo que eran, así que La gran importancia estratégica Una red de túneles debajo del puerto Dicha red conecta todas las partes del mapa Mira, incluso podés llegar a subir Está bueno, está bueno, me Y gusta. es una buena forma de cubrirse de la artillería Claro, claro Sí, sí, sí ni hablar Podés subir, tenés que tener mucho cuidado Porque te van a ver todos los, La zona abierta, digamos, los medianos Ya. Su propósito principal Pero es encontrar bueno. una forma de llegar detrás de las líneas enemigas. Por eso, las batallas. Ojo a asomarte ahí. Tenés algún cazatán que allá atrás en el fondo con del de control del de túnel serán inevitables. Puerto seguro. Ah, un es un mapa carapina, en ahí donde ya podrán experimentar con nuevas tácticas. Fíjate que acá tenés una lomita. Acá tranquilamente podés torretear un o torretear entre comillas, o sea, asomar solamente la torreta si tenés una relativa buena depresión, no, si tenés dos grados de, de, de depresión obviamente no vas a ir ahí. Pero es un buen lugar O acá también, en esta zona de acá Ahí podés asomar torreta para ver qué hay por esta zona O eh, un poquito más al costado eh, Tiene muchos recovecos, te digo Muy, muy... Es bastante completo el mapa en sí Gracias. Tiene de todo Y hacer uso de otras ya conocidas Uff, la porra ¿Qué era el 50B? Línea de tanques pesados Checoslovacos o checos, muy grande así. En la nueva rama de tanques pesados checoslovacos, habrá cuatro vehículos investigables. Se ramifica desde el tanque mediano de nivel 6 y su primer vehículo es el BZ-44-1. Tiene buenas dinámicas y blindaje decente para su nivel. Su cañón... A ver, el Tier 7 pesado checo, 320 de daño promedio. Eh, penetración 206, penetración con munición estándar No sé cuánto va a tener con la premium, no recuerdo Lo he analizado en el canal, pero no recuerdo eh, Menos 8 grados de depresión Fíjate, tiene la parte plana, acá te van a entrar Pero como si no hubiera un mañana, olvídate Y en el chasis 110, así que frontalmente te van a entrar por todos lados um, Tier 7, pensé que vas a ver tier 9, nivel 9 Y un nivel 9, como por ejemplo un Face One Tiene 340 con hit o que te va a entrar en donde se le ocurra, te va a entrar. Velocidad máxima 30 hacia adelante, 14 hacia atrás. Engine power 680 de HP de caballos. Pero me gustaría saber la potencia específica, tío. No, no me interesa. Esto acá, Warraming tendrá que poner la potencia de Specific Power. No, Engine Power. Porque, o sea, la cuestión peso por tonelada es lo que, lo que vale, digamos. Eh, ¿Qué más? Dispersión 0.44. Un KB2, papucho. Básicamente, un KB2. O sea, si no te pegas al enemigo. Pf, ¿Cómo van a sufrir este tanque? ¿Cómo vamos a sufrir este tanque? No es se largo, parece el ¿no? de un tanque mediano, pero tiene un buen nivel de daño por disparo. Sí, 320. En el nivel 8. Tampoco está... es un buen nivel de daño por disparo. Un buen nivel de daño por disparo es 440, 490. El TNH-105.000 Este vehículo tiene mejor blindaje Gracias 8. a las protecciones de su torreta También es el vehículo Que tiene la principal característica De los pesados checoslovacos Dos cañones para escoger Según su estilo de juego Tenés el cañón cíclico O sea, el que ves acá, el BZ-40N Es el cañón que dispara cada un Cada un proyectil, digamos Un proyectil por por, por a la vez Y el otro, el BZ-38NA Ese es el que va a disparar de a dos proyectiles Recargas, de dos juego, proyectiles, recargas. elegir un autocargador de dos proyectiles O un cañón cíclico el el TNH 51 De nivel 9 Además de esto, tiene un mejor A ver, el nivel 9 Vamos a compararlos eh, Lo mismo, un cañón cíclico O un disparo, y, y si no, autocargador Lo que más te guste a vos Yo preferiría el autocargador en tanto y en cuanto Me gustaría ver eh, el tiempo de recarga total De esos cañones bz 44 51, Dispersión de 0.40 uh. Y el 44 2 a 0.40, lo mismo uh. No sé No sé, porque si voy a usar un autocargador, cargador Pero después tarda, no sé, por decir algo 35 segundos en recargar esos dos tiros Y no sé, bro No sé, no sé Hay que ver, hay que compararlos La verdad que no, no lo tengo en la cabeza ahora entonces, daño promedio 440, está muy bien. Pensé que con este vas a poder sacar 880. Supongo que no debe cambiar el daño, ¿no? Calculo, no lo sé. No nos están diciendo nada acá. Eh, pero siendo que sean los dos eh, que tengan en los dos el mismo daño, eh, sacarías 880. O sea que alguno que lo, lo enganchás medio débil de vida, casi que te lo, te lo llevas a ponerlo a un tier 8 o a un tier 7 ni hablar. Eh, penetración promedio, 252 Está muy bien, eh, menos 7 ángulo de, de presión, está bastante bien Porque fíjense que está bastante adelante la torreta Más 19 De elevación, está perfecto La dispersión 0.40, 0.40, eso le van a tener que poner De todo para bajar esa dispersión a 0.36 Por lo menos, porque si no No le van a dar ni a la recoiris Engine power, 750, la verdad es que Esto ya te digo de vuelta, no me interesa el engine power Si sí me interesa el, el Poder específico que tiene, o sea la la relación peso-potencia, como decíamos antes. Puedes tener 1000 caballos, pero si pesas 100.000 toneladas, te vas a mover a 2 por hora igual. Entonces. Velocidad máxima 50. No sabemos si va a llegar porque no tenemos la potencia específica. Lo que tiene que ver con blindaje 130, blindaje frontal. 80 lateral, 80 trasero. 300 de torreta frontal. bastante Bastante... Difícil va a ser de entrar en la torreta a este vehículo, pareciera, ¿no? 300 tampoco es la panacea, pero fíjate que está redondeadita y tiene como esos cobertores para las HIT, supuestamente habría que verlo. En principio pareciera un buen tanque, ya te digo, depende de las características más blindaje y sus valores de manejo de cañón son mejores. Mm. Y lo mejor de la rama checoslovaca en nivel 10 es el BZ55. Visualmente es similar a su predecesor, pues lleva Elementos de la escuela de fabricación blindada soviética Pero... BZ-55, Tier 10 pesado Todo pesado, ¿no? Por supuesto Engine Power otra vez, no me interesa 50 kilómetros por hora, se va a mover como... Realmente es un mediano Ojo, ojo, ojo, ojo Con este tipo de vehículos Porque fíjate la... Eh, la, la armadura frontal del chasis 115 Bien 115 Te va a entrar, pero hasta a mi abuela tirándote piedras en el frontal Esto es el blindaje Pensá que un, un tier 7 tiene Bueno, sin ir más lejos El, el Tiger Porsche De tier 7, de línea Tiene 200 El Tiger 1 de tier 7 tiene 100 El El t 34 m tiene eh, 90 de frontal Creo que tiene 90 de frontal Un tier 6 Y acá en tier 10 115 Y sí, angulado, te lo quiera, pero es que te va a entrar todo Olvídate. Eh, eh, torreta sí, torreta me gusta, fíjate que allá es eh, bastante redondeadita, igual tiene algunas partes planitas, acá tenés, ojo con esta cúpula, ojo con la otra cúpula de allá. Así ya te digo los puntitos que se ven más o menos débiles y si no directamente tirar al chasis que le entra todo eh, 300 de torreta frontal, 150 lateral, 90 trasero Desde luego tiene mejores características El blindaje de la torreta se reforzó con protecciones En cuanto a la agilidad, el BZ55 se ve superado por tanques pesados veloces como el Object 277 o el IS-7 Sin embargo, tiene dos cañones de 130 milímetros para elegir Esta característica le da esa individualidad que será la envidia de muchos tanques pesados Bueno, eso es lo que tiene De, de bueno este, este, Esta rama en general Que vos vas a poder elegir, no te obligan a usar un cañón Sino que vas a poder utilizar eh, El cañón que a vos más te guste ¿bien? Que se acople más a, a tu forma de jugar Esta característica le da esa individualidad Que será la envidia. Acá tenés, ves, el B-54 Cañón cíclico, de un disparo muy, muy alemán Este cañón, sí, muy parecido al del Schatt Panzer 100, por ejemplo, que tiene esa, esa parte Frontal, la salida de la salida de boca del cañón Y de BZ54-2A Que este es el que tiene dos proyectiles Todos van a tener dos proyectiles aparentemente 490 por, de daño por disparo 260 de penetración Lo cual no está mal, no está para nada mal Menos 8 de depresión Bastante, bastante bien eh, No llega a ser un Super Conqueror Pero está bastante, bastante Actualizado, o sea Está, está, está bien para, la, para su época Dispersión 0.35 con el BZ-54, o sea, con el cíclico, el de un disparo, y con el dedo de disparo 0.38, con este de acá abajo. Bueno, habrá que ver. Va en gustos, chicos. Básicamente va en gustos. La envidia de muchos tanques pesados. Un vehículo con dos estilos de juego efectivos da opciones a los jugadores. Uh -huh. Nuevo modo de... Este, escuchen esto, que esto era algo que se le venía pidiendo A Guarami hace, hace Años, años Topografía No saben dónde ir para ayudar A su equipo, tenemos la solución Un nuevo modo de entrenamiento Topografía Topografía es un modo de juego individual en el que los novatos podrán recorrer los mapas y estudiar las rutas iniciales y las posiciones clave. Las batallas en este modo se llevan a cabo en escenarios. Los jugadores podrán elegir entre distintos mapas de diversas dificultades y con cuatro escenarios en cada uno. Cuando terminen todos, el mapa se marcará como completo. Al ser un modo de entrenamiento, no perderán créditos si no superan un escenario y las batallas no se tendrán en cuenta para las estadísticas. Sin embargo, sigan. Sí Recom te dan recompensas encima Muy recompensas bueno. cuando completen un entrenamiento esto es una forma una forma también de intentar por lo que yo esto es una observación personal no eh, es una forma de intentar dar una especie de guía para aquellos jugadores que no tiene claro cómo jugar su tanque o cómo cómo posicionarse o decir, che, pero acá siempre me castigan de este lado el mapa, pero bueno, como siempre salgo en randoms, no puedo salir de este lado, salir de aquel... Bueno, acá te metes a topografía y te empezás a darle. Pum, pum, pum, a jugar a practicar. Encima, no perdés créditos, no perdés estadísticas, y encima de todo, no solo eso, sino que ganás créditos, ganás experiencia libre y ganás otro, otras recompensas. Así que, eh, no tenés que dar claro un mapa... No tenés claro cómo moverte, no tenés claro un montón de cosas Bueno, te vas a topografía y practicas Es como una sala de entrenamiento Pero piola, buena El mapa se marcará como completo Al ser un modo de entrenamiento No perderán créditos si no superan muy, un escenario muy Bueno, las felicito a Wargaming Así como ayer eh, Critiqué a Wargaming Por la decisión de meter tieres nuevos Que me pareció espantosa En Frontline y hago una aclaración, hago un paréntesis Con respecto al video de ayer que hice de Frontline Porque vi que muchos, eh, incluso yo tenía la duda Supuestamente, aparentemente Va a ser para ambos sectores Que van a jugar, van a poder jugar con Tier 9 No solamente los que atacan, sino ambos sectores Así y todo, de igual manera Me parece una, eh, una idea Espantosa, igual Repito, es una, una idea mía Como le dije ayer No me parece lo correcto eh, Pero bueno, nada, eh, es así pero eh, no es solamente, ayer yo pensé que eran solamente los que atacaban y van a dar tier 9 y los que defendían tier 8. Eh, pero no, aparentemente serán de ambos lados que tendrán la posibilidad de jugar con tier 9. Además, de última, si quieren meter tier 9, de última, de última, como decían los chicos en el comentario, en los comentarios de, del video que subí. De última, ponelos cuando se llega eh, a las torretas. Ahí que todos salgamos con tier 9. No me Ahí no me parecería mal, la verdad, porque bueno, se arma un quilombo bar, pero lo tiraron en la segunda fase, con lo cual ya se van a venir tienes nueve de acá, eh, tienes nueve de este lado, ya va a ser otra cosa, va a cambiar un montón, va a cambiar un montón. Pero bueno, no sé, habrá que verlo, habrá que verlo, vamos a ver. Listo, cierro paréntesis y seguimos con este video. Tallas no se tendrán en cuenta para las estadísticas, sin embargo, sí ganarán recompensas cuando completen un entrenamiento. Cambio en vehículos, rebalanceo de vehículos premium, T-34, 34 Black, el CDC, el chasis de o el Chichiti Chair, el Round Panzer, la Pala, el 59 Patton, el M46 Patton, el KR, el T-95E2, el KB5, el IS-6, y IS-6 Black, que lo mismo, el 112, el Wansu 111, el 111, el Alpine Tiger, que son todo lo mismo, pero el es el Camo. Eh, y el T-34-3 Cambios a todos esos vehículos Que muchos de ellos Estaban muy desactualizados Seguimos modificando las características De vehículos premium Para actualizarlos acorde a las batallas aleatorias actuales El mastodonte estadounidense El T-34 Ahora tiene mejor maniobrabilidad Y su cañón se mueve de forma Tenés el T-34 ahí juntando polvo y telaraña en el garaje bueno, dispersión, se le baja la dispersión en 0.25 eh, se le baja la dispersión de la torreta en movimiento se le sube 120 caballos, es un montón antes era una momia eh... <tose> Bueno, se le sube la velocidad de rotación y la, rotación de, la velocidad de rotación de la torreta en 24 y 26. Bien, ...forma bien. más cómoda. Estas características le harán la vida más fácil en escaramuzas posicionales e impedirán que sea una presa fácil para los vehículos veloces. No se el IMX ve CDC ¿sí? infligirá daño de... El CDC, dispersión durante el movimiento de la torreta, 0.16, le bajan 0.04. Dispersión con la torreta en movimiento, le bajan 0.06, va a quedar en 0.1. O sea, re bien. Eh, tiempo de apuntado se lo bajan en 0,4 es un montón un montón antes estaban 2.2 1.8 va a cerrar y la velocidad en reversa 23 para mí tienen que ponerle un chiquitín un poquitín de eh, potencia específica porque hay vehículos que ya están o sea tiene mucha potencia se mueve muy bien pero capaz que le vendría bien un chiquitín más de potencia desde lejos con más seguridad, gracias a que mejoramos su tiempo de apuntamiento y la estabilización del cañón. Además, una mayor velocidad en reversa le permitirá evitar el daño cuando dispare desde una cobertura. Los siguientes cuatro tanques medianos. La pala, el M48A2 Round Panzer, vehículo que no se ve nunca porque no, sé si no sirve para nada. No servía para nada por lo menos. A mí no me gustaba. Eh... Velocidad de recarga, 7 segundos. Le bajaron. Más de medio segundo, chabón. O sea, si lo pones con todo, vas a estar recargando en unos 5 segundos, más o menos, 5 puntos y pico. DPM 2051, eh, dispersión 0.40. Es que tenía 0.42 dispersión. Un tanque mediano, o sea, eh, cierre de retícula 1.7, la velocidad en que cierra la retícula, el tiempo de apuntamiento, y le subieron 50 de HP de, de puntos de vida. A pesar de que corresponden a naciones diferentes, comparten el un KR. historial estadounidense. También tiene. Le bajaron... Algún... Bueno, pero si... Sí, déjame ver.. Corresponden a de, naciones joder, diferentes. Comparten un historial estadounidense. El KR eh, va a recargar, si prestan atención si tienen estos tanques, el KR va a recargar en 7.4 segundos, sube su DPM a 1950 y va a tener un cierre de retícula de 2.2, o sea, estaba en 2.5. También tienen algo en común en términos de jugabilidad Por lo que recibieron ajustes similares El T95E2 eh, Cierre de retícula en 2 segundos Y eh, le suben la penetración a 190 Pasa de 181 a 190 Un manejo de cañón más agradable Y en algunos casos El Más poder de fuego El 59 Patton Dispersión le bajan eh, 0,02 El cierre de retícula en 1,9 Le bajan medio segundo Es que claro, mirá lo que es eso ¿Cómo va a tardar 2.4 en cerrar retícula? Es un montón, bro. Es un montón. Eh, 2.3 en realidad. Bueno, quedan 1.9, que está muy bien. Y le suben 100 de caballos de potencia al motor. Bien. Bien. Finalmente, los siguientes 7 vehículos con emparejamiento preferencial tienen la misma... Vehículos con matchmaking limitado, con emparejamiento preferencial. Bien. Juan Su-111, Alpine Tiger, lo estoy viendo acá, ¿no? El IS-6, el kb 5 Acá yo no veo que son aquellos. El 112 parece. No, sí. No, el 112 es este. Bueno, no sé. No, no veo. Misma penetración de blindaje con proyectiles sí. estándar. Ciento... Él, 11, el Guasú 111, el Paint Tiger es este. Y aquí no, sé, no lo llevo a distinguir. Bueno, no importa. La cuestión es que todos los que los que penetraban 186 milímetros, 186 milímetros, van a pasar a penetrar lo que ahora va a decir el el, el relator. Pero. Esto es para los tanques con matchmaking limitado. Bien, más uno. Bien, los que pueden ver solamente los niveles 8 que solamente ven hasta tier 9. Estos vehículos, por su escasa penetración, entre otras cosas, por su escasa penetración, básicamente, pero entre otras cosas, no ven tier 10. Sí puedes ver hasta tier 6. Dos por debajo, sí. Y uno para arriba. Eso es matchmaking limitado. Eso es emparejamiento preferencial. Ahí va. Dejamiento preferencial, tienen la misma penetración de blindaje con proyectiles estándar 186 milímetros, por eso la modificamos en todos los casos Ahora, es... 196 milímetros chicos, 196 milímetros Este parámetro aumentó 10 milímetros, lo que facilita los disparos contra los puntos débiles de un enemigo Sin embargo, aún tendrán que apuntar bien Está bien, está perfecto, si sí, es verdad que tenés que apuntar, siempre tenés que apuntar pero con 180, contra que me están sacando, que están recontrope, es que es imposible, bro. No puedo hacer nada. Eh, bueno, otros cambios. El mapa Ruinberg recibió algunas mejoras tácticas. Rediseñamos el balcón del centro del mapa para reducir el dominio de los vehículos. Sí, básicamente sacaron el balcón del mapa. ¿Se acuerdan que cuando salían de aquel lado... Del lado contrario te venías automáticamente rápido volando ahí, te metías ahí, detectabas a todos. Eh, y de ahí podías pegar. Bueno, listo, se acabó eso. Ahora te van a dejar solamente este costadito de acá, de ahí acá a la izquierda, si ven donde pongo el mouse, eh, para que puedas ahí. Comillas, en ese lugar sobre vas a poder torretear igual. Cuando juegan desde la base superior. Pero su propósito estratégico no cambió. Detectar a los vehículos enemigos para ayudar a los aliados. Igual. Um, seguís teniendo un cierto tipo de ventaja Porque de este lado tenés esto Y de aquel lado no tenés nada Bien, si vos te pones ahí Bueno, acá sí hay una, hay como unas piedritas Hay como una así como un montículo Pero de este lado de acá, de este lado están los arbustos eh, Y no tenés nada Básicamente O sea que de este lado tenés que tener mucho cuidado Si llegás a ganar esta zona Porque este de acá te puede complicar la vida eternamente boludo. O sea, hay que bajar este que está ahí Además, los esperados cambios a las condiciones de las misiones personales para la artillería serán añadidos a la segunda iteración de la prueba común. Y si Artilleros van a modificar, van a simplificar un poco nada más, ahora lo va a decir un poquito, lo que son las misiones personales para la artillería, por el tema de los cambios que se hicieron al rebalance de las H. Los cambios a las misiones más complicadas que influían significativamente el progreso general en las misiones personales. Por ejemplo, las misiones de la segunda parte de la primera campaña. El criterio principal para hacer los cambios se basó en los parámetros de la artillería que ajustamos en la actualización 1.13, daño y tiempo de aturdimiento. Sin embargo, como la artillería todavía puede dañar y aturdir de manera eficaz, estos cambios no son drásticos. Seguiremos recolectando estadísticas y analizando la situación en el campo de batalla. Por ahora, prueben las otras nuevas características de la próxima actualización. Por ejemplo, una nueva temporada de línea del frente comenzará pronto. Será distinta a las anteriores, con su nuevo balance y nuevas reservas miren el video dedicado para descubrir más detalles sobre este popular modo únanse a la prueba y compartan sus opiniones, gracias por ayudarnos yo ya lo, lo dije recién lo Para mejorar el juego. lo que tiene que ver con niño de frente no me gusta porque entre otras cosas o sea lo único lo único que no me gusta al niño de frente es que metan tanques de tier 9 porque era un modo exclusivo de tanques de tier 8 los 9 lo puedes usar en las randoms... Puedes jugar torneos... Puedes hacer lo que quieras... Si es un modo exclusivo de tier 8... ¿Por qué me pones tanques de tier 9, bro? Bueno... Pero son opiniones... Son gustos... A mí en lo personal no me gusta... Leí que ayer en los comentarios... Que a muchos de ustedes les gusta... A muchos les parece horrendo... Como siempre... Cada uno tiene su opinión... Y todas son igual de válidas... La mía no vale más que, que la de cualquiera de ustedes... Porque... Porque subo videos... O sea, vale exactamente lo mismo... Y cada uno tiene su punto de vista... Eh, pero ya les digo... A mí no me gusta... Porque por ejemplo, casos puntuales, eh, un IS-6 contra otros tier 8, está bastante bien, te defendes bastante bien. Aunque te venga un defender, yo sé que le voy a hacer, de, le voy a hacer daño seguro. Ahora, viene un tier 9 y te torretea un tier 9 power potente, es que te van a venir con un phase 1. ¿Y cómo haces? Bro? ¿Cómo lo para con un IS-6? ¿Entendés? El m 449 el Liberté, es un excelente tanque para línea de frente, como pesado. Ahora, contra tier 9 es que en el frontal Te van a tirar hit y te las van a clavar todas Ya está, no sirve más Es lo mismo que en las random, es exactamente lo mismo El tier 8 está re bien contra tier 8 Contra tier 9 eh, le cuesta un poquito Contra tier 10 ya es el... Es que para mí ya te digo, los tier 9 penetran En muchos casos más que los tier 10 El 777 Versión 2, el phase 1 y un montón de tier 9 Penetran muchísimo con munición estándar Y muchísimo con munición hit Ahora, ojo, ojo, ojo si vos me decís, si vos me decís Que vas a meter tier 9 Y los tier 9 solo pueden tirar munición estándar Te banco Te banco El tema va a ser, es que es que no tenés manera de defenderte Yo voy, ya te digo, con mi, con mi Liberté El M4 -49, que es bastante duro contra tier 8, por más que te tiren oro Si lo angulas un poquito, no mucho, porque dejas las mejillas Desprotegidas, pero un poquito que te vas moviendo Podés pa, pa, pa, pa, rebotar un tiro de APCR Tranquilamente ¿Entendés? Pero es que te tira, ya te digo, un tier 9 que tiene 3.40 de penetración con hit, ya está. Por más que te pongas de culo, de pongas el tanque, de, no sé, con el cañón mirando hacia abajo, ni pa, no se puede. Te va a entrar, olvídate. Pero bueno, eso, eso. Ojalá que lo modifiquen, según mi parecer. Eh, déjenme en los comentarios cómo ven esta 1.14. A mí me gustó más la 1.14 que la 1.13. Meten más cambios, aunque no me gusta lo de línea de frente. Lo demás me encantó todo. Eh, topografía me gustó. Me gustó el hecho de... Esperen eh, que... Bueno, ahí va. Me gustó el hecho de topografía. Me gustó los, eh, los tanques checoslovacos. Me gustaría también verlos un poquito más en, en profundidad. Eh, el reequilibrio de los tanques premium que lo venimos pidiendo todos nosotros. Tanto ustedes como yo. Los venimos pidiendo hace años que tienen que tocar estos tanques que tocaron. Y más todavía porque hay un montón de tanques de la vieja escuela que todavía no fueron tocados. Caso... Pantero 8-8. Lowe. Eh, bueno, ya no se me viene ninguna más a la cabeza, pero. Pero bueno, eso es básicamente. Eh, Panther M10 también podrían, le podrían hacer un pequeño bufeo, aunque tiene matchmaking limitado. Está medio, medio cortino. El Super Persian. Bueno, el Super Persian lo, lo tocaron igual, le hicieron un par de cositas. Pero bueno, eh, tienen que seguir mejorando los de la vieja escuela, bien los de la vieja guardia. Eh, mm, Puerto Seguro, un buen mapa, me gusta, me gusta, eh, o sea, está bueno, todos los mapas nuevos están buenos, después, cuando a medida que vayas probándolo y jugando, te, bueno, te, ahí irás viendo si habrá si, bueno, que tocar algo, reequilibrar algo, lo que sea, pero en principio me parece que está bueno, eh, como ya dije, topografía me parece una decisión excelente, excelente, se venía pidiendo hace años el hecho de tener una sala de entrenamiento en el cual... Eh, vos puedas practicar No pierdas crédito todo el tiempo jugando con tus amigos Haciendo pruebas de che, a ver, déjame mostrarme los puntos débiles eh, Fíjate dónde le podés entrar a este tanque, no sé qué eh, Bueno, pero encima ahora Vas a tener la posibilidad de hacer eso Ver los mapas, analizar los, lo, las zonas eh, de, de ciertos mapas Aprender un poco más del juego Todos vamos a aprender un poco más del juego Y encima vas a ganar recompensas Experiencia libre eh, Créditos y demás Mapa de Ruinberg, bueno, ese... Eh, Está bien, no sé. No, no me parece que. No me parecía tan malo como estaba. Eh, más cambios a los mapas. Bueno, me ha tocado con los mapas. Mejor la interfaz. Eh, cambios a las misiones personal de artillería. Está bien porque era necesario. línea de frente ha vuelto. Todo me gusta. Así que bueno, amiguitos, eh, muchas gracias por estar ahí. Déjenme en los comentarios, deja este like. Eh, dejate un like ahí. Suscríbete al canal. Y nos veremos seguramente en el próximo video. Barra directo. Muchas gracias, cuídense y nos vemos en el próximo video. Bueno, chau, chau.